Entonces ahorita vamos a ir visualizando cómo nuestro cuerpo, poco a poco, se va relajando. Voy a enfocarme primero en respirar profundamente, abriendo mi pecho, inhalando conscientemente. voy a mandar paz a mi cabeza mi frente como si la paz penetrara liberando toda la cabeza la cara cualquier tensión, paz, voy llevando paz al cuello, sintiendo que el cuello se relaja, Se disuelve la tensión. Llevo paz a los hombros. Visualizo como los hombros poco a poco se descargan de todo peso. Brazos totalmente relajados el pecho relajo el pecho respirando ampliamente y profundamente así poco a poco. Voy desacelerando. Relajo totalmente la espalda. Llenando la espalda de tranquilidad, de paz. Relajo las piernas los pies que fluya la paz en mis piernas y que esa paz limpie el cuerpo Visualizo que dentro de mí, del ser, hay una enorme fuerza que no es visible porque es una fuerza sutil, espiritual, es la fuerza del alma, esa fuerza es la energía de vida, es invisible. pero es una energía que recorre todo mi cuerpo empezando desde el centro de la frente desde este punto de energía del ser del alma Esa fuerza interior es la energía eterna que nunca se crea ni se destruye. La energía vital. Sí. Porque esta energía vital del alma es eterna. Suavemente concentro mi percepción hacia el alma. el alma que está más allá de fronteras más allá de nacionalidades más allá de la edad el alma que es una fuerza sutil de luz al reconectar con el alma puedo Practicar el mantener en mi interior un estado estable, insacudible, a través de observar sin absorber. como si todo alrededor de mí, todos los estímulos de los cinco sentidos, los sonidos, los movimientos, todo está allí. Pero yo observo sin influenciarme como si en mi ser hubiera un punto inamovible de luz, que está inquieto, que no se afecta, silencio, que está en paz, que no controla ni quiere controlar lo que está en su entorno solo observo sin absorber mi punto focal es estable el luz desde este punto central de quietud es como que no hay resistencia hacia el entorno hacia lo que ocurre porque no lo absorbo no lo tomo Solo lo no observo. Es gracias a eso que no tengo que luchar para estar en paz. Ya que esa experiencia de paz interna es porque no estoy queriendo cambiar Controlar lo externo totalmente centrada o centrado en este punto de observador. El que observa, solo observa, comprende, contempla, en paz. Con este ejercicio hay tantos pensamientos inútiles que se deshacen. No pienso nada extra. Mi mente está cada vez más limpia, más clara, más abierta. Es como si en el interior no estuviera en la defensiva se disuelve el temor porque nada me influye no absorbo yo puedo escoger qué sentir qué pensar Sí, puedo escoger liberarme de la basura y enfocarme en esa fuerza sutil del alma. Cuán agradable es sencillamente ser lo que soy, tan libre. esa parte verdadera de quién soy de forma natural. han liberado En este silencio me encuentro en un espacio, en una dimensión totalmente espiritual. Empiezo a sentir mi ser. una energía incorporal de luz. Yo soy conciencia. Soy Energía y teniendo esta experiencia, me doy cuenta de mi propio poder interior. El poder de la paz, el poder del amor, el poder de la alegría. Estas son mis fortalezas espirituales. Y me puedo conectar a esta dimensión y experimentar que soy esta energía además de ser un potencial espiritual es también una realidad interna que no se puede borrar jamás y en el silencio puedo utilizar el foco de mi atención para experimentar esta realidad Y cuanto más me doy permiso de quedar en esta dimensión, más se me hace fácil sentir la presencia espiritual del Ser Supremo, de sentir la energía luminosa y suave, poderosa y purísima del océano Siento que me puedo focalizar en el punto de donde sale la energía de vida, la fuente. focalizada en él, focalizada en ella. Siento su energía, una energía dulce, extremadamente amorosa, que pasa por todos los rincones de mi conciencia, abrazándome, Cuanto más me focalizo en la fuente del amor, en la fuente impercedera y constante del amor incondicional, más siento como esta fuente ama sin nada de condición y expectativas, ama porque es amor, Ser amado incondicionalmente es uno de los deseos más antiguos que tenemos cada uno. Y en este momento aprovecho la experiencia, me empapo de ella, ser absolutamente amado ser absolutamente penetrado de la experiencia de la luz amorosa, del amor purísimo I'm um, not. Uh -huh. en este espacio de sentirme regenerada empapada de sentir la energía pura de mi ser Sentir que soy energía inmaterial, pero tan real. Me da el poder de comprender que mi ser es eterno, mi ser trascende el cuerpo, el cuerpo es nuestra ropa, una linda oportunidad de expresarnos. un instrumento pero yo el espíritu soy eternamente yo no importa la vestimenta que uso. El cuerpo se morirá, pero el alma nunca se morirá. El alma, yo, el ser consciente, Soy, más allá de las limitaciones, existo. Cuanto más en la meditación transciendo los límites, las fronteras, entendiendo mi verdadera realidad, más después en la vida se me hace fácil trascender Más allá de los obstáculos, las complicaciones, soy libre. El silencio es mi casa. Es mi lugar de experimentación. Es el espacio espiritual... ¿Dónde me puedo volver a entender? ¿Dónde puedo descubrir potencialidades desconocidas en la vida diaria? nos hemos acostumbrado a llamar realidad lo que se ve lo que se oye pero cuando entro en el santuario sagrado de la experiencia interior descubro Realidad muy diferente y cada uno la tiene que descubrir por sí mismo. Gracias. bueno, para terminar era gobernar el ser dice, hay una conexión entre una mente pacífica y un buen comportamiento es interesante apreciar cómo el sistema sensorial la vista, el tacto, el oído el gusto y el olf olfato se involucran en esto por ejemplo, supongamos que me he prometido ya no enfadarme más, y luego veo o escucho algo negativo. Si me permito olvidar mi promesa, es decir, si mi nivel de conciencia retrocede a lo que era antes de mi promesa, mi reacción inmediata será probablemente igual de negativa. Si en cambio recuerdo mi promesa, el estímulo producirá probablemente una respuesta más sabia y más llena de recursos con el estudio espiritual mi mente se fortalece en su compromiso con la paz y la verdad en la práctica esta fortaleza me permite controlar mis órganos de los sentidos simplemente no les permito que reciban todo lo que quieren de acuerdo con los viejos hábitos míos, permanezco conscientemente presente, vigilando todo lo que hacen. Es el primer paso para convertirse en amo, para gobernar el reino de mi propio ser.